Del grupo de lectura encuentro con su escritora Rosmaritapia Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores. A todos los que nos acompañan en este medio y en las diferentes plataformas, culminando la celebración de la Semana del Libro. En esta oportunidad de libro analizar es Travesías Mágicas.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 Bye.